Luis Ariel Rey, nacido en Villavicencio, conocido como el Giliero del Llano, se hizo famoso con la interpretación de ahí llanura de Arnulfo Briceño, himno del Meta. Aunque es eh, arauca del departamento que para mediados del siglo XX marchaba la pauta en cuanto a música llanera, en Villavicencio surgió la primera figura artística de reconocimiento nacional e internacional de dicho folclore. En nuestro país. Su nombre, Luis Ariel Rey Roa. Nacido en la capital del departamento del Meta en 1934, hijo de doña Ana Joaquina Roa, costurera de oficio y de don Javier Rey, peluquero y miembro del directorio municipal del Partido Liberal. En el centro fundacional de Villavicencio, en la calle que conduce al colegio La Salle y en la que para los años 70, ocurrió un voraz incendio, sucedió la infancia de Luis Ariel. Los inmensos solares, los frondosos árboles y la constante presencia de músicos y artistas en su hogar fueron la principal fuente de motivación de Luis Ariel Rey en la música. Desde muy joven, prefería entonar bambucos, pasillos y corridos llaneros que cualquier otra cosa. Se las ingeniaba para construir instrumentos bastante rudimentarios y artesanales que lo pudieran acompañar en sus melodías. Sus hermanos Gil Arialdo y Lionel eran sus eternos cómplices. Los registros de diversos recortes de periódicos y las voces de quienes lo conocieron expresan que fue en 1948 el inicio de su carrera musical, cantado en locales, fiestas y eventos sociales en donde fueran invitado a contra o contratado. Los brotes de violencia en su nuestro país, acaecidos en la década de los 50, obligaron a toda la familia a radicarse en la ciudad de Bogotá, en donde logró grabar su primer trabajo discográfico con el sello Vergara. Y fue en ese momento cuando la figura de Luis Ariel Rey comenzó a ganar reconocimiento nacional. Ese cantador es acompañado siempre por el grupo musical denominado Los Llaneros. Conformado en sus inicios por sus hermanos Gil Arialdo y Leonel, quienes interpretaban la música llanera a la usanza tradicional del metal en esa época, es decir, guitarra y bandolina, entre otros instrumentos andinos, cuatro y maracas. Clarpa aparece tiempo después, debido a la fuerte influencia de los conjuntos venezolanos y araucanos, como los citábamos en el volumen. Uno de los primeros éxitos musicales de Luis Ariel fue el tema ICC, el cual le permitió conquistar los más importantes escenarios del país. En gran momento, el Jiguero le permitió grabar trabajos discográficos con sellos del prestigio de Philips, Odeon, Tamsa, Odiscos y Fuentes. Empresas de izquierdas que regularmente buscaban las mejores artistas para tenerlos en su cartera musical. Ocupando un privilegiado lugar de reconocimiento y prestigio en la farándula colombiana, decidió alternar su oficio con la de empresario. Luis Ariel creó LAR Producciones, que fue promotora de artistas nacionales y extranjeros. Uno de ellos fue Guillermo García Ocampo, fue el popular. Billy Pontoni, quien según palabras del cantante cartagueño recuerda a Luis Ariel como un padre. Luis Ariel Rey toda fallece el 31 de mayo de 1975 en Bogotá, a consecuencia de un paro cardíaco. Fue cantante compositor, grabó 40 trabajos discográficos y llevó el folclore llanero a lugares donde nunca había. Estado. El mundo folclórico llenero lo reconoce como uno de los grandes en la historia de nuestro folclore. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.